Muchas gracias, Odilia. Es muy interesante escuchar todo, pues, todo este trabajo que ustedes están realizando ¿no? y toda la experiencia que tienen en relación a, a la defensa de los derechos de los migrantes. A mí me llama mucho la atención, entonces este, pues quiero preguntarte eh, cómo nos puedes describir esa realidad que se vive con los migrantes allá eh, en, en relación con, con la lengua, cuáles son las dificultades que enfrentan eh, nuestros hermanos migrantes con los que ustedes trabajan? Bueno, en relación a la lengua, creo que es una de las cosas que se va perdiendo aquí, ¿no? Um, eh, se, se va perdiendo el poder hablar la lengua. O, o sea, se, ahí, a, a través del Frente, hace unos años empezamos una campaña um, entrevistando a varios jóvenes que no habían aprendido la lengua. Y de ahí nace todo este proyecto de, de, de, de la literatura, de buscar la manera de ser inclusivos con los jóvenes para continuar la lengua. Porque, pues, afortunadamente, muchos de nosotros llegamos aquí de niños y somos como, que aún hablamos, uh, en el caso mío, hay una generación que es trilingüe. Y luego este, existe el caso de otros que son, de que siguen de mi generación, que ya no lo hablan, pero sí lo entienden. Entonces, como a través de la conferencia, a través del hip-hop, nuestra idea es motivar a que la gente, pues, si tienes a tus abuelitos y si tus papás los hablan, aprendes, pero es tan difícil. Es um, es muy difícil porque pues aquí hablamos dos, uh, aparte de, del zapoteco, pues, y, y se habla el español, el inglés. Y entonces, por ejemplo, yo te voy a decir de, de mi casa porque... Um, Solo puedo hablar por mí. Aquí en mi casa todos hablamos inglés. Todos, todos, todos. Uh, el español casi no se usa en, en, en esta casa. Uh, con mis papás hablo zapoteco, pero um, eso es por teléfono. Y tener una... Uh, y vivimos en diferentes casas, entonces no se puede dar esa conversación en zapoteco. Entonces... Um, mi pareja es zapoteco, pero él es del Valle, entonces tampoco podemos comunicarnos en zapoteco. Entonces eso hace muy difícil que yo me sienta con los niños de la casa a enseñarles Zapoteco y si sí, lo, lo intentamos todos los días. Ok, vamos a saludarnos en Zapoteco, vamos a platicar en Zapoteco. Yo aprendo una palabra de Albarradas, tú aprendes una de Sogocho y más o menos ahí vamos, ¿no? Pero es muy difícil porque pues está todo este otro mundo que no es el de nosotros que nos acapara. O sea, de pronto tratamos de hacerlo y de pronto ya estamos hablando en inglés otra vez. Y, y creo que eso es um, muy común en las familias que, pues si los papás hablan de zapoteco, los hijos son trilingües. Y ya los que nacen aquí, que ya no nacieron en los pueblos, ya solo lo entienden. Y, pero, pero también me da mucha esperanza. yo uh, Cuando empezamos como estos talleres, la gente decía, oye, pero es que antes me daba vergüenza hablar zapoteco y... Uh, y ahora pues como que ya le estoy enseñando a mis hijos y veo que hay, hay muchas chicas, muchos chicos en redes sociales que, que son trilingües que ahora están como muy orgullosos de hablar una lengua, ¿no? En, en, el, en la época que yo estaba aquí, bueno, que, que, que yo era joven, uh, eso no se daba, o sea, la gente tenía vergüenza de usar un WIPI, la gente tenía vergüenza de decir que hablaba zapoteco, y de hecho te voy a, te voy a contar que en, en, en esta época del COVID, nosotros hemos estado, hemos apoyado a 1,108 familias y todos ellos, una gran parte son de la sierra y una gran parte, pues así como contigo, ¿no? Puedo decir, Padio naxu me vas a comprender y me vas a poder contestar. Uh, tal vez no tengamos una plática en relación a una enfermedad del cáncer o algo así, porque ahí sí ya no nos comprendemos muy bien, ¿no? Pero pues saludo básico, gaucho yet, vamos a comer una tortilla. Es el, y entonces, uh, al estarle entregando el apoyo, yo le hablaba a zapoteco uh, a los de Yalala, a los de Yojobi, a los de San Andrés Ya, a, a los de Yate, porque pues es, nos podemos comprender bastante. Muchos de ellos... Me, me, me comprendían lo que me entendían y me contestaban en español. Entonces, um, todos me contestaban en español, nadie me contestaba en el zapoteco. Entonces, eso que, que te manda un claro mensaje, que aún existe esa vergüenza de hablar el idioma. pero eh, Y eh, eh, hay una, como una, eh, pues... Le decía, pues aquí se pueden y habían otros, ¿no? Que venían muy contentos, Don Axel Benihuará, George Creno, um, pero había una gran mayoría que no lo querían hablar. Y eso tiene que ver con el racismo y la discriminación que padecen en este país, ¿no? De otros mexicanos. Y creo que por ratos tengo esperanza de que se va a seguir hablando el zapoteco uh, por mucho tiempo. Y yo, yo creo que en Los Ángeles es como el lugar ideal de hablar el zapoteco. Pues en el caso de Sogocho, aquí estamos la población más grande de hablantes de esa variante. Y creo que, pero también la vida diaria no nos permite reunirnos. Y ahora lo que nos unía mucho era la fiesta patronal, donde podías y te, los danzantes practicaban cada fin de semana. Las mujeres están ahí cocinando junto con los hombres, todo se hace en Zapoteco. Pero con esto del COVID creo que vino a quitarnos esa... Um, comunalidad que se vive dentro de esta gran um, ciudad, ¿no? Eran los fines de semana como cuando comía, tomabas pozoncle, uh, comías memelas o memela de ojo, eh, no junto con pizzas con los niños, pero ahí se hablaba y se sentía el zapoteco. Se reía o se insultaba uno en zapoteco, pero con el COVID, eh, ahora no. En este caso, con nosotros no hay danzas, no hay reuniones, no hay absolutamente nada. En los velorios se habla el zapoteco, en los cumpleaños se habla el zapoteco, pero con eh, eh, eh, durante esta época del COVID todo eso se como ha parado, ¿no? Y entonces para esta comunidad de, de la que vi nosotros vivimos como zapotecos en Los Ángeles. Entonces es como, uh, pues hay mucha esperanza de que aquí los jóvenes, yo estoy viendo que están um, tratando de escribir la lengua, nosotros desarrollamos un alfabeto de escribirlo con fonéticas en inglés. Entonces, um, hay veces si hago un tweet, no sé, ya no sé si escribo en español, si escribo en inglés, el zapoteco, pero hemos desarrollado una, un alfabeto para escribirlo con fonéticas en inglés.